Bienvenido a nuevo vlog. Estamos en el cine. Vamos a ver qué película. Batman. Batman. ¿Cuánto fue the ticket? 82 liras. La taquilla son 82 liras. Es uh, área de VIP. Eh, lo voy a enseñar ahora ¿Cómo lo haces? Sí, Yo tuve un accidente esta mañana con Sushi Él no hizo al propósito, él hizo como que yo agarré Y él parece pensó que yo iba como a pelear con él, no sé entonces se asustó y me arruñó fuerte Fuerte, fuerte, chicos Mi querido esposo, para hacerme sentir bien No quiero ver película En VIP ¿Te gustó? ¿Te gustó? A mí me gustó la película Por más que... Ok, vete eh, Para allá Por más que es muy larga La película era... De 2 horas 50 minutos a mí me encantó recomiendo <ríe> mi recomendación La comida era excelente, me encantó. ¡Ay Dios mío! La arruñada de sushi está fuerte. Bueno, anyway. Eh, nosotros almorzamos. Vamos a comprar algo dulce. Pero vamos a llevar para la casa. Y en casa tomamos un té y ya. Yo estoy vestida hoy en mi abrigo que yo compré por un dólar. Eh, hace un año en Ankara ando así con una gorra porque hace bastante frío, chicos bastante frío Yo ya sé remar contra a más Pero no ven a me pedir Nosotros llegamos a Bishkek a caminar un poquito. Señor Terhad, ¿cómo te sientes? Cold. Cold, frío. Se siente frío. ¿Cómo el agua, el del río? o oh, caliente. Y no me acuerdo después. Esa es la famosa kohkerech de Bishkek. Mira cómo se lo hace Y sirven con pan y con pimientas. Wow. Mi esposo le encanta. aquí como un mercado de Pulga Flea Market que Ferjat me quiere llevar ¿Sí? No <ríe> ¿No? ¿Por qué no? Necesito gastar algo de dinero Quiero gastar dinero <ríe> Pues vamos a ver si encontramos uno El mercado de Pulga está cerrado hoy Es sábado y no domingo Ferjat, vey, ¿qué hiciste? No sabes qué día es No, no, no, no, no, no, no. Vamos a caminar por otro vecindario que es chulísimo. Dios mío chicos. Todavía falta una naranja con arroz adentro para pajaritos. llama Nishantache sí. y nosotros una vez quedamos aquí en un apartamento de Airbnb y yo estoy enamorada, o sea, yo no me enamoré de este vecindario de una vez es como que todo lo que me gusta <risa> hay muchos pilates hay muchas cafeterías muchas panaderías, muchas tienditas y es súper tranquilo es muy tranquilo o sea, yo quiero vivir en Nishantache! Sí make you feel hot and gone. I love this neighborhood, de verdad, a mi me encanta ese vecindario es muy bueno Que no voy a hacer daño al cabello y como que hice más aquí estoy rosada aquí soy naranja Dios mío, ¿qué es esto? Mira mi nueva es lámpara, ¿qué tal? que parece? Compré dos de cada lado nosotros regresamos a la casa, caminamos muchísimo y pues sobre el barrio que se llama Nishantash -se. ¿Nish Honey, how it's called si ¿Nishantash Nishantashi. Este barrio a mí particular me encanta, este barrio a mí me gusta, es como todo lo que a mí me gusta, es tranquilo, a la vez moderno, a la vez lindo, a la vez, no sé, o sea, me siento muy, muy, muy tranquila en este barrio, como que, como que me siento en mi agua. El único problema es que es súper caro, yo tengo esa maña, que a mí me gusta la cosa, que, que cuesta mucho dinero. No significa que yo viví o crecí con mucho dinero, no, al contrario, todo al contrario, mi familia era muy, muy pobre. Pero cuando tú tienes buen gusto, tú tienes buen gusto, tú no puedes hacer nada con eso. Chequeamos cuánto cuesta la alquiler en este lugar, lo que estamos pagando ahora aquí, y Nishanta se cuesta tres veces más y esto no es barato, así que ya usted sabe, no creo que nunca vivimos en este sitio, pero Dios sabrá, Dios sabrá tal vez, sí. imaginar y proyectar nunca es mal, eh, ¿qué vamos a hacer? Ferhat Bey pidió algo de cena porque no tenemos ganas de cocinar hoy, hoy es domingo, se puede pedir algo de comer. <laughs> Look at the face happy face of a cutbee. <laughs> come, come here. What is this? Oh, oh what is this? It's oh. Meat? This one. What is it? Chicken Oh it's chicken. Meatball. What is that? Oh. Bird? Okay. Oh. Ya yo espero que la última fin de semana que bajó la nieve. Estaba súper frío en, afuera hoy. Pasamos por Bishiktash un poquito. Yo quería ir a una flea market, mercadito de pulga, pero Ferhat Bay se equivocó del día y no es domingo, es sábados. Pues nada, será para próxima. Del cabello, chicos, yo creo que yo me la dañé el cabello, pero yo pedí un... Un tóner que yo quería advertir, la que está tratando de hacer color bonito en su casa, y más si es rubio, no es recomendable. Mi hermana siempre me ha dicho, nunca he escuchado, pero no es recomendable. Es preferible ir y pagar un profesional para que te hace bien tu cabello. Esta vaina de que tú creas que tú vas a hacer como hace en salón, Negativo, eso no pasa. Eh, la última vez yo fui al salón en Santo Domingo, Roberta que me hizo el color precioso, en realidad porque ella de verdad sabe, ella es colorista. Y pues nada, ahorita llamando para rezar. No sé si escuchan, se escucha. Sí, aquí en este apartamento se escucha mucho, no como el otro de Ankara. Cualquier cosa, bombones. Me dejan abajo Comentarios Si algo gustó, no le gustó eh, No se olviden de seguir mi Instagram Y nada Un besote muy grande para todos Bye, chao, adiós Love you, love you, love you I love you like a love song, baby Bailamos, bailamos uno dos, tres